Hemos de dar un salto adelante y el primer salto que hay que dar, desengañémonos, no es abaratando despidos, sino es abaratando las cotizaciones de empresarios y trabajadores a la seguridad social para ponerlos solamente a nivel europeo. En la economía social, nuestra propuesta es muy simple. Comprendemos que hay diversidad, que no es lo mismo un barrio que otro, que no es lo mismo un pueblo que una ciudad. En los últimos tiempos se han aplicado muchas medidas para poder salir de la crisis, pero en ningún caso se ha consultado a la ciudadanía. Hay más opciones y creemos que todos tenemos derecho a poder participar en esta decisión. ¿Qué construcción es necesaria? ¿Qué servicio es necesario? ¿Qué quieren? Les escuchamos.